¿Quieres aprender otro idioma pero no sabes por dónde empezar? O, peor aún, ¿has tenido ya varios intentos de aprender el idioma y al final has desistido? Bueno, entonces quédate aquí que yo te voy a comentar cómo fue mi experiencia y cómo fue que yo pude lograr aprender alemán. Y bueno, mis amigos, quiero comentarles primero que todo que yo muchas veces tuve la intención, el deseo, las ganas de aprender otro idioma. Pero nunca tomaba la decisión, siempre lo aplazaba, la aplazaba y yo sé que a muchos de ustedes también les ocurre eso. Entonces la idea es que con mi experiencia yo pueda ayudarlos a ustedes y que se puedan identificar también y puedan lograr este objetivo, ¿vale? Bueno, para los que todavía no me conocen, mi nombre es Viviana Jaramillo, soy una persona que se dedica a viajar por el mundo, a inspirar a otros a que lo hagan, a aprender de nuevas culturas y a vivir la vida. En mis redes sociales me puedes encontrar en Instagram como Vivi Loca por el Mundo, en Facebook también como Vivi Loca por el Mundo y en mi canal de YouTube como Viviana Jaramillo. Entonces vamos a iniciar ahora con unos cuantos puntos importantes a tener en cuenta. Lo primero es que hay que tomar la decisión. Fíjate un plazo, una fecha en la cual tú vas a iniciar realmente con el aprendizaje del idioma. Okay. Si tú vives esperando a que llegue el día, ese día nunca va a llegar si tú no tomas la decisión. Las cosas no ocurren por obra y arte de magia bueno lo segundo es que elijas una escuela con la cual tú te identifiques para que puedas iniciar el aprendizaje de este idioma yo sé que muchas personas deciden hacerlo de forma autónoma pero no todo el mundo tiene la capacidad para el autoaprendizaje. se lo digo porque realmente yo en lo personal lo intenté y no tuve un buen resultado ok entonces les quiero recomendar a la escuela torof colombia se encuentran ubicados radicados en colombia tienen actualmente la capacidad de enseñar 13 idiomas, bueno y adicionalmente también el lenguaje de señas. La escuela tiene la posibilidad de darte clases tanto de forma online, de forma presencial y también a domicilio. Tienen cobertura a nivel nacional. Eh, realmente mi experiencia con esta escuela fue muy buena, por eso se las estoy recomendando. Aquí en la descripción van a encontrar todas las redes sociales donde pueden seguir a la escuela. Bueno, a la escuela la pueden encontrar en Instagram como Colombia en su página web como www.toroofcolombia.com.co, también en su canal de YouTube como Torof Colombia y en Facebook como Torof Colombia y bueno, el tercer punto es enfocarte, enfocarte totalmente en el aprendizaje del idioma. Si yo pude, tú también puedes hacerlo, pero muchas veces nos desconcentramos por tratar de hacer tantas cosas al mismo tiempo. Yo te aconsejo que si tú no tienes la capacidad de realizar o enfocarte al mismo tiempo en diferentes proyectos, objetivos que tengas, entonces cuando te dediques a aprender un idioma, enfócate totalmente en eso que yo sé que lo puedes lograr. Bueno, como cuarto y último punto es busca una motivación. Sí, por qué quieres aprender este idioma? Quieres aumentar tu intelecto? Quieres presumirle a tu familia, a tus amigos? Quieres buscarte un mejor empleo? Quieres viajar y tener la posibilidad de poderte de poder interactuar con otras personas? Ya eso es decisión tuya. Yo en mi caso, por ejemplo, eh, mi motivación fue porque yo tenía planeado venirme a vivir a Alemania. Y para eso es muy importante que tú puedas interactuar también con la sociedad. Eh, así puedes tú encontrar amigos, puedes trabajar, puedes hacer todo lo que tú desees. Siempre que puedas aprender el idioma materno del país donde tú te quieras radicar. Y bueno, como dato curioso, más de 130 millones de personas en el mundo hablan el idioma alemán como lengua materna. Eh, es también la lengua oficial de cuatro países, como lo son Alemania, Luxemburgo, Austria y Bélgica. Adicionalmente, es el idioma más hablado en la Unión Europea, para que lo tengan en cuenta. Normalmente en cada país donde vamos hay una colonia de Alemania, es decir, como un barrio, una sección donde únicamente viven personas de Alemania y pues obviamente se habla ahí entonces el idioma alemán. Siendo sincera, para mí ha sido muy útil el aprendizaje de otro idioma, porque yo en este momento me encuentro radicada en Alemania. Estoy casada también con un alemán y bueno, para mí fue muy importante poderme comunicar con mi esposo, con su familia, en cualquier lugar donde íbamos, si íbamos al supermercado, si íbamos al restaurante, eh, poderme comunicar e interactuar con otras personas, poder hacer amigos, poder encajar en la sociedad, porque... A veces tenemos, digamos, falsas creencias de que las personas aquí en Europa son un poquito cerradas para el tema de amistad y todo. Pero yo les recomiendo de verdad que aprendan otro idioma porque con eso ustedes van a poder Vivir como si vivieran en su país prácticamente. No les va a hacer falta amigos, no les va a hacer falta nada, no van a tener inconvenientes para trasladarse. Ha sido para mí la verdad la mejor decisión que he podido tomar. Y yo espero que ustedes también se animen y que puedan cumplir ese sueño. Nunca es tarde para lograrlo.